Hola, me llamo Ana y el día de hoy sentía en mi corazón que quería absorber realmente la lección del día de hoy e invitarnos e invitarlos a tener una experiencia de oración juntos y de, de entregar. Todo aquello que puede estar causando angustia o estrés. Y poder entregarnos otra vez a los brazos del amor. De la confianza en Dios. Y, y sí, me gustaría tener este, este momento aquí con ustedes. Y la lección que estoy practicando hoy se llama... Nada, excepto mis propios pensamientos, me pueden hacer daño. Entonces, si quieres, puedes cerrar tus ojos. Puedes respirar profundo. Y vamos a pedir a nuestro guía, quien sea que sea para ti, a Jesús, el Espíritu Santo, el amor, la luz, que venga y se ponga frente a ti. estás a salvo y ahora quiero que traigas cualquier situación que te esté causando estrés cualquier situación que te hace dudar Cuéntale cómo te sientes. Explícale cómo te sientes y cuéntale cuáles son los pensamientos que están en tu mente. Siente estas palabras que te voy a decir. Espíritu Santo, Jesús, te entrego esto desde mi corazón. Ayúdame a ver esto de otra manera. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Un paso hacia la eternidad, quiero entregarme con confianza a tu amor y quiero tener una experiencia que la confianza resolverá todo problema ahora. Solo tú puedes saber cuál es la solución que va a beneficiar a todos. Solo tú puedes ver cada faceta del problema y resultar con lo que me va a hacer feliz a mí y a todos. Ahora quiero entregarte mis sentimientos, mis pensamientos y descansar en la confianza que tú me cuidas que tú estás conmigo que no hay nada que temer Ahora respiro profundo con la exhalación entrego todo en las manos de nuestra hija. ahora con confianza sabiendo que no hay nada imposible para Dios abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que problema al haber sido entregado a Dios, está resuelto, y ahora solo nos apoyamos en la confianza y descansamos en ella, vamos a mantener nuestra mente enfocada y no volver a pensar en este problema porque sabemos que está en las manos de nuestro día que ya está resuelto abrimos nuestra mente y nuestro corazón a una confianza que va más allá de nosotros sino es una confianza puesta totalmente y de una manera muy firme en el amor de Dios. Y ahora vamos a descansar y seguir con lo que sea que tenemos que hacer. Seguir con lo que se presente ante nosotros ahora. Y descansar sabiendo que todo va a ser usado para mostrarnos una nueva manera de ver todo lo que percibimos. Nos vamos a dar cuenta que lo único que puede lastimarnos son nuestros pensamientos. Y con este amor y con esta paz que sentimos en nuestro corazón, vamos a salir a bendecir. yo siento esta paz en mi corazón y confío que la estamos compartiendo y de esta paz y abrirnos a esta confianza y esta serenidad es de lo que ha sido inspirado este próximo retiro que vamos a tener en la casa de milagros que se llama la serena luz de la verdad y en esta luz todo lo que nos angustiaba, nos preocupaba, nos hacía sentir ansiosos, desaparece descansamos en la confianza que somos cuidados y que somos amados. Este retiro va a ser en noviembre. Todavía tenemos espacios. Y, y si sientes que este mensaje llegó a tu corazón, Vamos a estar teniendo más de estos videos y más de estos retiros. Pero sobre todo estos encuentros para fortalecer nuestra relación y nuestra conexión con Dios. No hay regalo más grande que este. Así que voy a poner los detalles ahí en el enlace. Para que puedan ver más información y nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo y vayan en paz y en confianza. Gracias.